No hay muchas mujeres en la calle este, y por ejemplo aquí en el hotel no hay ni una mujer en el servicio, ni en la recepción, ni en ningún lado, ni en el restaurante, ni las los, las mucamas en lugar de ser mujeres son hombres. Mientras esperamos a nuestro Uber, que no ha llegado, que aquí no está tan fácil llegar, Este quiero hacerles un comentario para todas nuestras amigas viajeras, eh, que bueno, no he, con, no he visto muchas mujeres, o sea, yo sí me he fijado y no hay muchas mujeres en la calle, Este y por ejemplo aquí en el hotel no hay ni una mujer en el servicio, ni en la recepción, ni en ningún lado, ni en el restaurante, ni las, los, las mucamas en lugar de ser mujeres son hombres este, Entonces eso a mí me ha llamado bastante sí, la atención sí. eh, Vamos a ver si en otras ciudades es igual Pero aquí en Delhi en el metro te separan hombres y mujeres este, para entrar Te revisan ya después si puedes estar juntos en el vagón Pero en la entrada, para la revisión, si te hacen la separación eh, y bueno, yo no he visto tantas mujeres y sí están van tapadas, ¿no? Las que, las que hemos visto. Eh, porque algunas son musulmanas o las otras que son hinduistas también este, traen la ropa tradicional. Son pocas las que ya traen ropa como más este, occidental, sobre todo, bueno, las más jóvenes. Uh -huh. Pero bueno, eso es lo que me ha llamado a mí la atención de acá. Y bueno, el ratito les, les hago otro video porque sí, sí, es bastante notorio como hay muchos hombres, muchos, muchos en la calle, pero muy pocas mujeres. Bye. <risa> un cachito nada más. Cosas que uno se encuentra por acá de este lado.